Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a otra fiesta de las 24 horas de la Corvina Negra. Aquí estamos, 11 de febrero de este 2023, 20, para dar inicio a esta nueva fiesta que se va a desarrollar aquí en Claromecó, también en Rete y también en Orense. Bueno, mucha gente anotada, seguramente va a haber casi 5.000 cañas. Creo que va a ser una de las fiestas muy recordadas... Por el pronóstico que tenemos por delante para lo, que este, para lo que va a ser este sábado y domingo, en el cual tenemos 37 grados para el día de largada, que va a ser hoy a las 3 de la tarde, y 30 grados para lo que va a ser el domingo. Anuncian un poquito de lluvia para este sábado de la noche, pero no importa. Lluvia de verano, con una temperatura de 23, 24 grados para el sábado de la noche, para estar a la vera del mar. Una nueva fiesta que propone el Club Cazadores aquí en estos tres balnearios, en el cual. Estoy aquí al costado y en la entrada, o al costado de la ruta y en la entrada de, de Claromecó y es increíble la cantidad de gente que ya está pasando y que ya está apostada en los lugares de pesca allí en la playa desde el jueves, en el cual ayer viernes, bueno, mucha, mucha cantidad de, de, de gente que vinieron con carpas, eh, con trailers, en colectivo. ...en Casilla, bueno, muchísimo movimiento. Nosotros vamos a arrancar este programa de aquí... ...un programa de dos horas, especial de dos horas... ...para que usted, por lo menos si no pudo venir... ...pueda revivir lo que yo pueda capturar con nuestras cámaras... ...y, este, y ojalá que sea bueno. Tratando de hacer esta introducción... Eh, ...mostrar a la gente que va viniendo aquí a Claromecó... ...que va llegando aquí, 9 de la mañana de este sábado... ...11 de febrero, en el cual hoy se va a iniciar esta nueva fiesta o ya se inició. Y, y después lo que va a ser este Club Cazadores, también un poco de pesca con la largada a las 3 de la tarde. Este, tratamos, vamos a hacer lo más completo posible de firmar este, lo que podamos, ustedes saben, nosotros trabajando y a la vez participando. Firmar a la noche también y bueno, y mañana lo que va a ser la, la culminación de esta, de esta fiesta con más pesca y la entrega de premios. Así que bueno, ojalá que podamos ser lo más completo posible para todos ustedes. Le doy entonces la bienvenida, amigo pescador, a una nueva fiesta de las 24 horas. Edición número 61, 24 horas de la colmina negra, Claromecó, Reta y Orense. Acá estamos desde Club Cazadores, bueno, recién llegamos para estos lados. Mucha gente todavía anotándose, como se ve a nuestra espalda, mucha gente. Hay una, una polla, se dice que es a quien adivina la cantidad de inscriptos. Recuerden que hubo 3.900 anticipadas y estadísticamente siempre se anotan mil más en la semana posterior. O sea, estaríamos sumando a 4.900. Pero el día está impecable, hoy va a ser 37 grados. Eh, mucho sol, mucho calor. Yo creo que van a pasar. Yo me fui por el número 5342. Mire qué número. Así que vamos a ver cómo, cómo resulta el número final. Al final este de este De este gran evento. Bueno, acá tenemos. El fondo de Club Castodar y fíjese todavía la gente que se está anotando. Vamos a ver si podemos lograr algunas notas. Bueno, y mostrar los premios que tenemos ahí dentro de la carpa, que son los seis vehículos de la marca Toyota. Bueno, vamos con algunas notas, gente que se está anotando. Buen día, ¿de dónde somos? Buenos días, somos de Juan Fernández, partido de Necochea, de la zona de Manuel Méndez. La Gata Méndez, la Gata, Gata Méndez. ¿Se anotaron los dos? Eh, yo ya tengo la anticipada y él se decidió hoy, así que es mi hijo, así que bueno, vamos a concursar los dos. ¿Por qué te decidiste? Tremendo día. Sí, se puso viento norte, así que bueno, vamos a probar la suerte. Bueno, ¿ya, ¿Ya han venido la primera vez, no? No, no, ya hemos venido varias veces, sí, sí, wow. hace ya como 6, 7 veces hemos venido. ¿Y cómo anduvimos? No, pero siempre se pasa lindo, eso <risa> es lo importante. <risa> Espectacular. Eh. <risa> y hoy pinta para eso, ¿eh? pinta para pasarla bien. Sí, pinta para pasarla bien. Nosotros estamos desde el miércoles acá, acá, Ah, probando y viendo. Nada, la estamos pasando bien. Bueno, ¿y qué lugar, qué lugar eligieron para ir desde el miércoles? La Virgen. La Virgen. ahí acá cerquita, el... sí, sí. Lugarazo, se lo anticipo. Lugarazo yo tuve también hace unos cuantos días que estoy acá y el Lugarazo fue el lugar de Corvinas, ¿eh? Se van a dar cuenta porque la casilla está en plena barranca, parece un precipicio, así que ahí estamos a la pasadita. Bueno, toda la suerte del mundo, ¿eh? espero verlo el domingo acá, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, suerte para Juan Fernández. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la nota. Bueno, seguimos con gente que se está notando aquí, afuera del Club Cazadores. Buen día, ¿de dónde somos? ¿Qué tal? Buen día, de Arroyo Corto, la ciudad de Arroyo Corto. Muy El... bien, y ubíqueme un poquito para los que no conocen. Eh, estamos entre medio de Coronel Suárez y Pigüé De acá estamos... Hay a 276 kilómetros de Tres Arroyos, no sé cuánto hay de Tres Arroyos acá. 65, 66. Y bueno, así que... 300, y, 300 y moneditas. Sí, exacto. Relativamente cerca hay gente que viene de más lejos, pero bueno. ¿Y cómo es Arroyo Corto? ¿Grande, chiquito? Oh, chiquitito, chiquitito, somos 500 y pico de habitantes. Ah, bien. Todo agricultura ahí. Todo agricultura. Desde... ¿Y sierras? Porque tienen la vista de las sierras ahí. La sierra con en enfrente. Sí, sí, abro la ventana de mi casa y veo la, la sierra. ¿Y es pescador de costa, es pescador de mar o estamos...? No, yo soy pescador de laguna. Ah, claro. Yo tengo muchas lagunas, todo pejerrey y no voy mucho al mar. Me, hace cinco años que no venía y al primer concurso que vengo, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con suerte. Sí. Vuelvo un cachito a las lagunas, ¿cómo están las lagunas por la tremenda no, sequía? No están complicadísimas de, por la, no, la sequía. Los grandes espejos siguen estando bien, llámese Guaminí, Cochicó, todo claro, eso sí. claro. Pero las lagunas chiquititas, que antes nos daban buena cantidad de pejerrey, grandes tamaños, se han secado y han quedado con poca agua, se han muerto los peces. Igual acá, igual acá. Eh, es terrible eso. Pero bueno. bueno, vamos a rogar que llueva pronto. Ojalá, ojalá. Ayer subió un poquitito, antes de salir subieron unos 20 y pico, 30 milímetros. Y espero que, que siga, porque hace falta. Bueno, y su primer concurso, ¿Qué, ¿qué vamos a inventar ahora? ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué hacemos? ¿O vamos con gente conocedora? Yo vengo con expertos, ellos venían hablando, vamos a ir no sé a dónde, que el, el segundo no sé dónde, o el tercero, no sé de qué hablaban. Está no bien, sé de qué hablaban. Bueno, lo seguimos, lo seguimos. Y tirar y espero ganar algo al sorteo. Y mire, yo le voy a decir algo, le voy a decir algo. Un poquito más cerca acá. Este, hace como 15 años que hago este programa de pesca y he hecho muchas notas, y muchas notas... Fueron gente principiante, así que no pierda la fe, ¿eh? que la, el principiante es sortudo. Bueno, bueno, esperemos, esperemos. Hay que colaborar también y despuntar el vicio. Bueno, saludo a todos. ahora. La... Y que la pase, la pase lindo y gracias por la nota. ¿eh? Gracias, gracias a usted. Bueno, seguimos con gente que se va notando. Buen día, ¿de dónde son? Buen día, Mar del Plata. Y acá con mi soy primo. Soy Pacha. Soy Pacha. ¿Dónde Soy Pacha? Entre Mercedes y que son es ciudades más grandes. ¿Al oeste de Buenos Aires? Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿qué pasó? Que primera vez que viene, ¿no? Sí, el concurso sí. ¿Sí? Y con fe. <ríe> bueno, llegaste a un concurso tremendo. Buen día, buen clima, buena noche. Vamos a tener mucha pesca. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? Por lo menos estas primeras horas. Contento, contento, lindo, acabamos de llegar igual, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero sí, sí, sí. Ya tengo todos tus videos en la cabeza. <risa> bueno. El muy... ese de la pesca esta. Muchas gracias. Ojalá que sirvan los videos nuestros. Vos no tenés pinta pescador. No, no te creas, no te creas. Hace bastante, como 22 años que no pesco, pero me voy a llevar el premio mayor hoy. Qué bárbaro, qué bueno eso, qué bueno. ¿Ya la vieron la camioneta o no? No, todavía no. no, no, no, no. Ahí al frente, miren para ahí al frente, ahí están. Mira. Ahí al frente está. Ah, pues, no se ve. Y acá está mi cuñado. No, buen día. Voy, voy a ser como Messi, ¿viste? Que nunca la tocó hasta que la tuvo. Gracias con todo. Bueno, pero déjame ver una cosa, vení, vení no te vayas. ¿Gorra del año pasado? ¿Gorra del año pasado? Me la acaban de dar. ¿Por qué del año pasado? No sí, sé, habrán El... hecho tarde las. No, las gorras. Eh? No, lo que ha pasado es que mucha gente que se está notando que recién le decía aquí en cámara y seguramente se terminó la gorra, pero y está pues... bueno, por lo menos te lleva una gorra. Eh, no, está bien, no está mal. ¿Por bueno, a dónde van? Creo que para aquel lado, no sé, vamos a ver. ¿Vos también, primera vez? Sí, sí, primera vez. Bueno, los dos. Suerte principiante, la van a tener. Gracias, está gracias, gracias. Bueno, vamos con una nota con un personaje, diríamos, que no puede faltar nunca a las 24 horas de hace muchísimos años. José Morante. Buen día, José. ¿Cómo le va? Un saludo a todos los pescadores, a toda la gente esa que me aprecia, que pasa para el segundo tercer salto y se para. Un saludo grande, grande. No sé qué me va a preguntar. Bueno, usted ya es conocido por todos los pescadores. porque de, tenemos fotos de usted cuando viene viajando, este, pero cuéntenos un poquito resumido, mucho calor. ¿Cuánto hace que viene esta fiesta? Bueno, yo lo, como le comentaba a los colegas de ustedes, el, el número 38, 38 años que 38 años. Y, y la primera vez parábamos en el faro, que no, no, no estaba habilitada la. ¿Cómo es? la, el, el, la costanera, claro, hasta el claro, pozo. Claro, sí, es sí, una historia larga. Pero 38 años. Mi hija era chiquita, claro. tenía 7 años. Mirá. Y bueno, de ahí arranqué hasta el día de hoy. Usted se ha hecho muy famoso por este vehículo que tenemos acá, porque siempre vino con él. Sí, siempre, siempre, siempre. Bueno, cuéntanos un poquito de él, ¿qué modelo es? Qué es? No, no, este es un, un fuera 31, eh, dentro de 6 años va a cumplir los 100 años, cómo está. ¿sí? ¿Original? Original, sí, el motor todo original. Y tardo... Claro, con esta calor, uno, como el guitarrero, hasta que sentir de oído, pues si usted la patea, empieza a clac, clac, clac, clac. Entonces le baja para que le lubrique, porque no tiene lubricación forzada como sí, los coches. Tal cual, tal, cual. tal cual, ¿me entiende cómo es? Y él es fiel porque llega, ¿eh? O ha habido problemas en el camino. Uy, por favor, en estos 38 años, cómo a mi señora por el bordo le he ha hecho sufrir, eh, Andar con las gomas haciendo dedo, ella también ha venido. El gordo Pesicelli, no sé si lo, ¿Sí? lo conocen, él me trajo una goma antes de llegar a Ingiordico, porque él viajaba a Suárez, y me las trajo hasta Tres Arroyos, volvió con el colectivo viejo. Y las pusimos a las 12 de la noche. No, no, para contar. Y ahora veo que tiene como buenas, originales. ¿Cómo las consigue? Ah, sí. Oh, son más, más caras. Pero bueno, ¿qué va a ser? José, tengo entendido que Cazadores le, le, le regala la entrada pero, todos yo, los años. Sé que la entrada, por eso ya le había hecho a un colega de ustedes. Y, y, y ahora por medio de ustedes también. Gracias al club Cazadores Eduardo Migliaro, que sí. tiene un hermano. Tiene un hermano allá. ¿Ah, sí? Sí, mami, eh, bromista, ¿eh? Le mandamos saludos a Eduardo. Sí, a Eduardo, sí, por supuesto. No, no, no he tenido una, una charla como ustedes y yo algún día teníamos que, que encontrarnos. Me llevo también unos recuerdos y yo no estaba. ¿Y cómo hemos andado con la pesca, José? No, de, de los 38 años, nada. Igual que yo, estamos los dos iguales. Estamos los dos iguales. Y, y yo me hago cruces del señor mendocino, pobre, que estaba ahí. Al lado, claro, que sacó la negra. Sí, a, arriba la piedra. Al Sogaray. Sí. Al Sogaray creo que era. Al Sogaray, sí. Y, y bueno, y es así, pero hoy ha pasado tanto tiempo con solo estar con ella, con mi hijo, con mi familia ya está claro, claro, el ¿Eh? eh, eh, sueño cumplido otro de otro año me parece a mí no señor Pero, ni hablar ni hablar lo demás segundo plano José el segundo plano si viene viene Bien. bueno me alegro y gracias por la nota y ojalá que tenga suerte este año una vez más este y bueno me alegro verlo otros años acá y para que gente que lo ve porque seguramente todos lo ven Pozo Alonso es el lugar el Pozo Alonso primero fue el faro y de ahí arrancamos cuando tiraron la casita del señor Marino ese que estaba ahí la habitamos nosotros eh. La casita verde que estaba ahí. Sí, había una casa. No lo, con... no lo conocía el hombre porque no se podía llegar allá tanto. Se agarraba por atrás del vivero. Bueno, ¿y lo veo? ¿Usted ya vino del partido del jueves, llegó? No, miércoles. El miércoles. Ese lugar es sagrado, nadie se lo agarra. <ríe> no, no, porque venimos temprano. Sí, Por la, sí. Pero hay que poner ahí, vamos a poner un cartel ahí, este lugar de José Morante. No, no, no, no es para tanto, no, no he ganado nada, como le digo, eh, así en, en estilo de bromar, no he ganado nada todavía. Pero el aprecio de ustedes. Suerte, José, gracias, ¿eh? Chao, amigos. Gracias. Saludos a la familia que están ahí, gracias. gracias. Bueno, gente, amiga, aquí estamos frente a los vehículos que van a ser los premios para esta edición número 61. Se los voy a mostrar con cámara firme y, y le voy a ir contando cuál es para, este, para cada premio, porque recuerden que tenemos 50 premios en Corvina y también tenemos 10 a la variedad de mayor peso, en el cual también hay vehículos, obviamente sorteo por pago anticipado y entre todos los escritos. Bueno, amigos, aquí tenemos la High Loop que es el primer premio a la corbina de las 24 horas la Corvina Negra. Es una Hailu 4x4, blanca espectacular. Acá tenemos primer premio a la corbina así que el que saque la corbina Negra o rubia más grande es el ganador de esta Terrible Toyota. Bueno, aquí amigos tenemos el segundo premio a la corbina en esta edición 61. Es una camioneta Hilux también, pero esta es 4x2. Versión CR. Tremenda, cor tremenda corvina, perdón, tremenda camioneta. Esta de color gris. Segundo puesto a la corvina de mayor peso. ¿Quién será, quién será el que gane este premio? Eh? Esta otra Hilux también Toyota, en el cual es idéntica a la que mostré recién. También 4x2. Es el sorteo entre todos los participantes que compraron su entrada en las 24 horas de la Corvina Nera Y además, este año, viendo la respuesta de los, de los de tantos pescadores que se anotaron, Cazadores sumó un millón de pesos más a sortearse en efectivo entre todos los equipos. Acá tenemos el sorteo. El primer sorteo por pago anticipado, que bueno, fueron 3.901 caña. Este Etios, 0 kilómetro. Más nueve premios más por pago anticipado. Eh, que vuelvo a repetir, se van a sortear entre una caña. Bueno, este va a ser el primer premio a la variada de mayor peso... En el cual va a haber 10 premios, pero como primer premio pone este Etios 0 kilómetro también, 0 kilómetro. Recuerden que para lograr premio en este concurso paralelo necesitan una pieza que supere los 3 kilos, el mínimo de 3 kilos. ¿eh? Así que bueno, aquí está el premio para variedad de mayor peso. Y el que nos faltaba es el tercer premio a la Corvina, que también es otro Toyota Etios. Así que vamos a tener cuatro vehículos cero kilómetros en este. perdón, tres vehículos cero kilómetros en Corvina, que va a ser el podio, un vehículo en mayor peso y los dos restantes por sorteo, por pago anticipado y entre todos los inscritos. Todos de la primera marca Toyota. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿Qué tal? Buenos, Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, qué buen trabajo están haciendo. Eh, sí, esto es un trabajo que se hace todos los años. Se entrega las bolsitas de residuos eh, para la gente que pasa. Y los pescadores, mañana la regresan llena de residuos que producen en la playa. Y a, eh, a la tarde se hace un sorteo importante para la gente que la entrega. ¿no? Se le entrega un numerito y está el sorteo. Espectacular. Solamente nos tenemos que ganar el premio juntando nuestra basura. Exactamente, es sencillísimo. Y no ensuciamos la playa, que es lo, lo principal de todo esto. No dejar residuo en la playa, ¿no? Creo que todo este último tiempo la gente está tomando un poco conciencia y cree un poquito, ¿no? Que están dejando limpia. Sí, sí, realmente hace 4 o 5 años que se ha mejorado y se va mejorando día a día. Porque realmente hace 8, 10, 15 años atrás. Sí, sí. Pero ahora, después otra cosa, se incentiva a la gente con esto y los tachos para residuos que hay también. Claro. Entonces no está la excusa de decir, y tuve que dejar la basura tirada. No, está el lugar, no lo llevaste porque no tenías ganas. Entonces cada 50 metros hay un, un tarro para residuos. Entonces claro, este, claro. sirve, sirve, sirve. Gracias por la nota, déjeme filmar ahí, que esto está trabajando en la Municipalidad de Tres Arroyos. ¿Su nombre? Juan, Juan Las Verdes, soy Guardafauna. Juan, nos vemos mañana en el sorteo. Sí, yo quiero sí, ¿cómo no? ¿Me puedo, Seguramente. Llevar, me puedo llevar una. Pero cómo no, es para todos. Seguramente mañana le voy a traer un numerito también. Perfecto, Juan, gracias. <risa> Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, recién vi una señora que le estaban tomando la presión. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, esto es un dispositivo llamado Marea Sanitaria. Hace tres años que ya viene funcionando en la costa. Depende del Ministerio de Salud de la provincia, de la Dirección de Salud Comunitaria. Lo que tratamos de hacer es prevención y promoción en salud. Haciendo controles de tensión arterial, bueno, todos cuidados primarios, eh, entrega de preservativos, repelentes hidratación, esa es la, la propuesta, ¿no? Estar, tener un punto accesible de salud eh, cercano a la gente. Está espectacular, espectacular. ¿Y puede venir cualquiera? Sí, sí, es totalmente gratuito, la idea es esa, que hoy consideramos estar acá porque el evento es un concurso muy importante, tiene reconocimiento nacional, provincial y bueno, dijimos no podemos, o sea, nosotros conocemos la agenda de nuestro distrito, así que sabemos dónde tenemos que estar, cuándo nos necesitan y bueno, es por eso que este año eh, nos acercamos al Club de Cazadores para ver si podíamos sumarnos a, a la propuesta del concurso con, con salud y ellos también encantados, así que estamos muy agradecidos de que nos Hayan dado un espacio acá en, en la sede del club. Bueno, agradecidos nosotros también, que somos lo, los que estamos aquí. Y, y bueno, ¿y, y cómo ponen venimos a la gente? ¿Qué le podemos decir? ¿Un mensaje corto, tal vez? No, en realidad, bueno, hoy un día de demasiado calor, sí. mañana va a estar igual sí. complicado. Eh, los cuidados en salud, mucha hidratación, que traten de tomar poco alcohol en lo posible. protección y. Sí, sí, contame. Que, que usen protector solar en lo posible cada dos horas, que se lo que se reapliquen, que se hidraten porque viene mucho calor y bueno, que usen gorra también porque claramente lo, los pescadores no van a estar en, a la sombra, pero sí, sí, que se cuiden mucho del sol y del calor. Esto. ¿Ustedes van a estar mañana también acá? Sí. ¿Por qué digo? Porque mañana acá va a ser un calor en la entrega de premio, creo que van a trabajar mucho. Sí, sí, mañana vamos a estar también, sí. ¿En qué horario las? ¿A partir de las 4 de la tarde? A partir de las 3 de la tarde, de la tarde porque termina el concurso sí. y ya sabemos que va a ser el momento en que van a venir todos acá a la sede, así que vamos a estar presentes si nos necesitan, sabemos que va a ser una noche cansadora para todos y que por ahí el cuerpo también pasa factura de eso, así que bueno, estamos acá si nos necesitan, eh, presentes. Hola, Luis Reynal, buen día. Hola, ¿qué tal, Calipá? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bueno, primero gracias por la nota. Bueno, acá estamos, edición 61. Me parece que es una edición recordadísima. ¿eh? Yo calculo que sí. Este, vos viste el movimiento que hay, la gente que, ha, sí. que ha, se ha acercado al club. Este, la verdad que estamos totalmente sorprendidos y agradecidos a la vez. Porque va a ser algo que no se esperaba. Bueno, felicitaciones a ustedes por este tremendo concurso que hacen. Estoy cansado de decirlo, esto tiene que ser una fiesta de una semana, no solamente dos días, pero felicitaciones también por el buen concurso que hicieron este año, porque lo sorprendió la cantidad de caña? No, el concurso era para eso. O sea, eh, somos positivos pensando. Este, lo primero que se dijo, bueno, de, de poner Toyota, que este, ahí vamos a tener más afluencia de público, porque, bueno, son una marca que en realidad acá... Es la que mejor anda, sin desmerecer a las demás, pero bueno, a vos ves siempre más Toyota que otra marca. Este, bueno, eso nos iba a ayudar bastante y, y aparte la calidad de los premios, ¿no? Son, es mucha, mucha plata, en realidad es un riesgo del club también, pero bueno, el club tiene que invertir porque si, no, si quiere ganar de otra forma no lo hace. Seguro. Y, y le fue bien, le invirtieron, ganaron... Es más, premiaron al, al pescador por anotarse con un millón de pesos más. Sí, era lo que menos se merecían. La verdad que eso lo decidimos sobre la marcha, pero este, fue una ayuda porque en realidad es cierto, eh, el concurso se hace gracias al pescador. Así que qué menos que darle una, un poquito más todavía. Tal cual. Bueno, Luis, y decía, edición recordada, que el clima es espectacular. Eso también es bueno. Eso Yo siempre digo que es bueno para la organización pero es bueno también para que la gente, el pescador, lo pase bien. Porque yo ando, hace mucho que ando en la playa, y, y he visto noches muy, muy feas, sí. este, que la pasa tanto el pescador como el que trabaja. Entonces, bueno, cuando menos se pueda llegar a eso, mejor. Esto hasta ahora es 10 puntos. 10 puntos. 24 grados para la noche. Claro, sí, hace cuenta cómo está en corriente allá Puede haber algún chaparroncito Ese de verano Un chaparroncito de 10 minutos de verano A no asustarse Y mañana también tremendo día, el domingo ¿eh? claro, claro. Sí, ya te digo, además con el clima no podemos pedir Te digo que bueno Tampoco nunca nos favorece mucho Porque viste que la 24 siempre se car caracterizó sí, por sí. Cuando no hubo un viento Hubo una sudestada cuando... Pero bueno, hoy y ahora nos ha premiado Parece que todo salió A pedir del club te dejo, porque seguramente tenés que trabajar, vas de control. Sí, sí, como hace un montón de años, este, es la ayuda que después de organizar todo, siempre hago de control, me gusta, me gusta y, y bueno, es un pasatiempo y a su vez colaboro. Debe haber de todo de control ahí trabajando, gente que va por primera vez, que hay que explicarle todo, ¿no? Sí, sí, sí, gente que aprende, pero, pero vos sabés que lo bueno es que se ha acercado, se ha acercado juventud que es lo lindo, y bueno, mejor que aprendan de los pocos viejos que quedamos, pero eh, tampoco es tan difícil, o sea, que, que les gusta la pesca y sabe del mar, ya sabe lo que es un pescado y cómo se saca, y un montón de cosas. Te voy a decir a suerte en, en tu trabajo, éxito, ¿no? Porque ya el éxito está, está asegurado, pero que pase todo lindo y que, que sea una fiesta, ¿eh? Bueno, muchas gracias, gracias a vos por hacerme la nota. Bueno, una nota que la hacemos todos los años Porque después de este gran evento se viene otro También que es muy bueno Que es el del Club Recreativo Echegoyen Hola Alejandro Anderson, ¿cómo te va? Hola, buen día Califa, ¿cómo estás? Muy bien La verdad que muy contento de estar acá en este concurso increíble este, Esperemos que el tiempo nos siga acompañando Y que creo que va a ser una fiesta terrible esto sí Tremendo día tocó, tremendo sábado, tremendo domingo Creo que la edición, recién hacíamos una nota con, con los chicos cazadores una, Parece una edición soñada y recordada Sí, sí, sí, esperemos que sí la verdad que muchísima gente, el clima acompañado de la semana, el jueves estuvo lindo, ayer estuvo increíble. La verdad que con mucha expectativa, yo creo que, que las cañas que han venido para anticipadas anticipada van a, van a dar un empujón muy grande para que el concurso se haga una gran fiesta como creo que va a ser. Seguramente anotado, sí. Sí, sí, ya estamos. Últimos preparativos para irnos, acá haciendo, tratando de visitar a, lo, a los medios para que promocione nuestro concurso el 5 de marzo. Pero ya estamos, ya la verdad que ya estamos casi en la camioneta para salir para, para pescar. Bueno, hablame de este gran evento que también tiene dos vehículos 0 kilómetros Toyota. Sí, sí, tenemos el primer premio la Toyota 4x4, que bueno, todos los años era 4x2 y ahora la pusimos 4x4, que, que es una apuesta más del club. Casi doblamos todos los premios de, en cuanto a, a lo que son los siguientes premios. Tenemos 40 premios para lo que es la Corvina de mayor peso. Hay 2 millones en el segundo, 1 millón en el tercero. Y bueno, después tenemos antes del 24 de febrero, el que se anote antes del 24 de febrero, entra por un sorteo de un millón de pesos también. Y unos de esos eh, cero kilómetros, sorteado entre todos los inscriptos, que, que bueno, es otro atractivo más que tiene el club. Espectacular. ¿Y dónde me anotó? Anotar, si anotas en todas las casas de pesca de Tres Arroyos, de la zona, donde vos quieras, eh, tenemos 60 y pico de casas vendiendo entrada En todos los lugares que vayas, puede anotarte con tarjeta de crédito en Tres Cuotas Sin Interés, que es un, un, un pedido también que teníamos los pescadores. Así que bueno, ya a partir del, del lunes nosotros ya nos vamos a poner en marcha fuertemente después de que pase este, este gran concurso para promocionar el norte como venimos haciéndolo, pero con un poco más de, de furor para ver si la gente se puede enterar. ¿no? Seguramente, hay una buena, acá estás con los folletos que estamos repartiendo, seguramente estás trabajando. El socio va a ganar 250 mil pesos, 40... 90 .000, 80 mil al segundo, 40 mil al tercero. ¿Cómo hago para hacerme socio? Bueno, te comunicas con el club, ahí con el Chigoyo en Pejo, cualquier teléfono que haya ahí, en, eh, seguramente vas a poner en el pie de pantalla o los teléfonos. Eh, ahí te, te comunicas y vas a lograr a, eh, llamar, tiene un coste de 1.600 pesos anual, la, la, lo que sería el, el, la cuota social, que hay que hay para, para, para participar hay que tener la cuota paga. Es anual, 1.600 pesos anual, así que si te hace un descuento de 1.500 pesos en la inscripción, pagas 15.000. Y bueno, ya participás como socio para entrar en ese premio también, ¿no? Podio para socio, podio para damas, cadete, ¿es para toda la familia el concurso? Es para toda la familia, agregamos un premio promocional también de mil pesos para los jubilados, el que tenga su carnet, que pueda presentar su carnet también va a tener la posibilidad de pagar mil pesos. Creo que el club apostó fuerte a que la gente pueda venir, después, eh, obviamente, la economía, como siempre decimos, eh, va a batallar en esto, pero, pero creo que el concurso está armado para que la gente pueda venir. Bueno. Seguramente como organizador de los concursos siempre estás ahí a la expectativa de que cuántas cañas vendrán. Tuvieron un tremendo concurso el año pasado de tres 3.092. 3.092 y 3.092. Dijiste, este año está complicado el tema. ¿Qué, ¿Te sorprendió la cifra para Club Cazadores? La verdad que no, yo lo veía cuando lanzaron el concurso, eh, me parecía que podía llegar a ver esta cantidad de caña. Yo creo que, no, la verdad que no han andado caminando mucho acá, pero seguramente cuando vaya para la playa repartiendo volante me voy a enterar. Hay mucha gente que es la primera vez que viene al concurso este, que a nosotros nos va a servir mucho. Al Club de Cazadores y, a la, y al Partido de Desarrollo les sirve muchísimo. Este, y creo que eso se hace en base a los premios que han puesto, la promoción que han hecho. Y bueno, eh, para mí, ya te digo, no, no sé si, si, si mi expectativa estaba tan tan alta, pero cuatro, casi 4.000 cañas eh, anticipado realmente ha he hecho un... un un tremendo concurso y va a seguir siendo una locura esto. Bueno, mi segunda pregunta es, ¿se repetirán las 3.090 cañas? Bueno, apostamos eso, el club apostó mucho eso. Como te dije, doblamos los premios, pusimos la camioneta 4x4, eh, hicimos todo lo posible. Después la gente dirá y nosotros, como siempre, tratamos de hacer la mejor, lo mejor, tratar de poner la mejor salida, la mejor para todos los vehículos se entregan libres de gasto, contamos obviamente con el litiólogo, con el servicio de de Juan Manuel Pisicelli que es el ictiólogo. Tratar de, de ultimar todos los detalles. Esperemos que la gente nos acompañe. Suerte para vos, André, y para el Club de Checoya en el 5 de marzo. ¿eh? Bueno, muchas gracias, Califa, y bueno, obviamente estás invitado acá para, para seguir promocionando nuestro concurso. Bueno, amigo, ¿y cómo la va pasando? Bien, bueno, me alegro. Me alegro que esté disfrutando de esta linda fiesta. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya. Volvemos enseguida. Aquí estoy desde mi casa, voy a arrancar Estoy aquí en Cleromeco. Una de la tarde, faltan dos horitas Para el inicio de Esta nueva edición Así que bueno, voy a tratar de participar Voy a arrancar para el lado de Los saltos de piedra, a ver cómo me va Pero bueno, arranco esta nueva edición Desde aquí de mi casa Bueno, aquí tengo Todo mi equipo, mi cajón de pesca Ya está todo programado bolsita para los residuos para traer mi campera kayakista que es para por si hace frío y no me quiero mojar, esta anda muy bien bueno, equipo de caña dos cañitas de, de la marca Ro, como siempre mi heladera con con bebida fría y algo también para comer, 37 grados en este momento botitas por si voy a las piedras Tarrito de plomadas, ropa, bolso, equipo de ropa, de suplente, protector. No se olviden del protector. Acá tengo mi carnada en esta ladera del repunte pesca, que después se le voy a mostrar. Allá está mi equipo de filmación, en el cual ustedes saben, yo pesco y trabajo. Y mi entrada. Ya estoy anotado. Número 4400. 80. El número de la suerte será Bueno, una de la tarde, así que voy a cargar todas las cosas Y voy a hacer el viaje ¿Para dónde? Para el lado del segundo, tercer salto Y donde encuentro algún amigo de la pesca, ahí me voy a quedar Estoy solito, así que creo que solo no voy a molestar A la pasada vamos a ir filmando Cómo está la cosa a partir del faro Mucha gente, mucha gente mucho calor, 37 grados en este momento, una de la tarde del día sábado Mucho calor, está pesadísimo Pero gracias a Dios, es muy buen tiempo, la noche va a dar muy bueno, muy bueno Me voy a poner ahí, así que bueno Amigos, vamos a revivir, a revivir no, vamos a vivir la edición número 61 Arrancamos ahora No ha quedado mucha gente acá, claro que Alguno que ha quedado tardío como yo, pero están todos en la playa, están todos en la playa. En este momento hace 36 grados. Me asusta un poco porque hay un poco de tormenta para el lado de del oeste, diríamos, para el lado de Montermoso. Pero bueno, ahora se nubló un poquito, gracias a Dios, no está el sol tan fuerte. Porque es lindo tener un buen clima, pero mucho calor tampoco es lindo. ¿eh? Bueno, acá voy yendo para, por la avenida 27 de Claromecó, para el lado del faro. Y ahí emprendo mi viaje para lo que va a ser este segundo salto, tercer salto. Por ahí me voy a parar, no había un lugar clave. Esta última semana no estuvo muy tranquilo la pesca. Sé que va a haber muchas corvinas porque... Este concurso va a tener más de 5.000 cañas y seguramente este, entre tanta gente va a salir muchas corvinas, pero bueno, esperemos que cada uno pueda sacar una corvina y después va a ser a suerte por el peso, Bueno, el mar impecable. El faro. Y a partir de ahora muchachos, empezó el show. amigos esto es el Pozo Alonso la bajada del Pozo Alonso donde más gente se reúne están todos acá. están todos la gente está bañándose porque hace mucho calor me asusta un poco la tormenta que se ve allá esa que está allá ojalá que se vaya que pase de largo da un poquito de lluvia para la noche pero un chaparrón nomás pero mire toda la gente que está allá ya están filmando allá saludan bueno mucha gente apostada acá lo que es el Pozo Alonso casebos, carpa, lo que usted quiera hasta acá esta es la mayor concentración de pescadores porque aquí hay una calle que se ve por arriba en el cual podemos llegar y dejar nuestros vehículos hasta acá como se ven al costado como yo se lo mostré en el informe de la semana pasada y poder pescar, para los que no tienen dos miren todas las cañas que hay está buenísimo, está buenísimo en este momento el mar está bajando a las cuatro y media va a estar bajo del todo bueno, vamos a ir para Camino al Segundo Salto y vamos a seguir filmando gente. aquí estamos en la cruz del segundo salto ahí se ve la cruz es donde bajan todos donde viene todo el mundo a pescar acá se terminó el camino el camino que está por arriba en el cual todos los vehículos quedan acá pero me gustó la idea lo vendo que dice ah mira, lo vendo porque me saco el uno dice acá el chip está vendido ¿Qué hace califa ¿Cómo va Bien. saludo a toda la audiencia y bueno Acá con la familia, disfrutando un poco y, y viendo a ver qué pasa en las 24, si vos quieres. Ojalá que tengan suerte. ¿eh? Muchísimas gracias y bueno, y te agradezco mucho por la nota y déjame dar salud a todos los que me conocen y bueno, y todos los participantes. Y sí. para los que no te conocen, ¿quién sos? No, no, yo lo deseo toda la suerte a todo el mundo y qué sé yo. Y gracias por, la, por la, esta fiesta al Club Cazadores, que impresionante lo que hacen. Nombre y apellido, ¿de dónde sos para los que no te conocen? Hugo Cabello, Tres Arroyos. Este, sí, somos, somos conocidos. Este, y bueno, que tenga un buen año, Califa, vos, toda tu audiencia. Y dejad mandar un saludo a, bueno, a mi esposa, a mi nieta, a mi hijo, y que los acompañan. Y bueno, y esperemos sacar algo, y si no, la pasamos riendo igual. Bueno, y acá, justo en la bajada del surtidor, segundo salto, pusieron venta de. Hola, buenas tardes. ¿Qué vendemos? Eh, choripán, milanesa, churrasquito, también hamburguesas. ¿De todo un poco? Sí. Lo que se puede. Se Espe hace lo que se puede. Espectacular la idea porque no había nada acá y los que teníamos hambre, ¿se? ¿eh? ¿Bebida fresca también? También, sí, sí, cerveza, sí. todo. Espectacular. Bueno, se tienen que venir acá para lo que es la bajada del surtidor La Cruz Segundo Salto. Gracias por la, por la buena onda. ¿eh? La vianda de Marta. La vianda de Marta, ahí está, la publicación, ahí está. Bien, la vianda de Marta. De ¿A partir de ahora el primer año es? Sí, sí, es el primer año que venimos. ¿Van a repetir para el año que viene? Si Dios quiere, sí, sí, más vale que sí. Con ano la nieta. ¿Anotado? Anotado, porque se quiere sacar la camioneta, así que Perfecto, vamos a andar mujer. bien. Gracias, mujeres, ¿eh? gracias. Muchas gracias. Para una vez más voy a hacer una toma. Desde aquí, espectacular la visión. Justo a la bajada del segundo salto. Mucha gente, amigos, mucha gente hola ahí saludan mucha gente hoy aquí les voy a decir algo hay mucha más gente de 5.000 cañas a la tarde se va a saber cuántos pero hay mucha gente que va a participar en esta edición la municipalidad que puso residuos y esto está muy bueno para que tiren todo acá y estemos con las playas limpias Ahí está el cartel de Playa Limpia. La municipalidad también ha trabajado muchísimo, muchísimo. Bueno, me voy a ir para allá a ver qué se ve. Bueno, gente, amiga, acá estamos con el grupo Echegoyen, que está <risa> que está acá casi llegando al tercer salto. Por bueno, acá tenemos el cacique de la, de la tribu de Echegoyen, ¿no, Carlito? ¿Cómo andás, Cami? Bueno, buena, buena ranchada acá. Muy buena, la verdad. Esto hasta ahora es lo mejor de las 24. Una bueno, ¿Acá buena... está el cocinero? ¿Papá el cocinero? Sí, papá el cocinero. Pues vamos con Andino, a ver con Andino. Buena bifiada para los comensales, unos cuantos andinos. Bueno, venimos para eso nosotros. <risa> Aparte me gusta, no me gusta que los haga otros, digo. Ah. Me gusta hacerlo a mí. No <risa> no sale nada, el, el cocidito con... No, sale hoy con sal. Ah, no de, de, de, durante todo el mes sin sal, pero hoy con sal. No, no, hoy comemos... Ah, hoy se permite todo. Hoy se permite todo, sí, sí. No el hay que... colesterol, no hay, hay hipertensión, no, nada. No, no, y el que sale medio crudo, sale medio crudo. El que se queja no come más. Así que, ¿Cuánto comenzar, ¿Unos cuantos? Y así es, pero mira cómo tengo la panza transpirando acá. ¿Va con un cachito vos también? Sí, sí, sí, me prendo, me prendo. Vení nomás más que? Ahí vengo, ahí vengo, voy a, voy a hablar un poquito más. Bueno, acá estamos. Gente del Club Chegoyen, gente amiga como siempre, preparando también el concurso para el 5 de marzo está ubicada antes del tercer salto que está por allá allá está el tercer salto mucha gente acá mucha pero mucha gente 2 de la tarde muchachos falta una hora para que le arranque el concurso hay una tormenta y atrás que me asusta muchísimo me asusta muchísimo tuvimos el informe ah, no quiero hacer mala Mal agüero, pájaro mal agüero. tengo un informe que en Bahía hubo mucho viento, lluvia, piedra Ojalá que sí la lleve el mar. ojalá que la llueve el mar. todo en la tarde Lo que pasa es que los pronósticos no están dando la verdad Hace rato que, no sé, aparecen lluvias de golpe Bueno, no sé qué pasa Bueno, este... la tarde amigos arrancó el concurso edición 61 viento del oeste muy fuerte por ahí se vienen unas ráfagas de, de viento de mucho calor por ahí se pone frío es como que está del oeste y se rota al noroeste y del oeste se rota al suroeste por el momento, 3 de la tarde gente que todavía no tiró ahí está pero ya varios tiraron eh ¿Algunos todavía van a esperar? Hola, Martín. ¿Algunos esperan el primer tiro? ¿Qué pasa? Vamos, vamos a esperar que pare un poquito el viento. Demasiado viento. Ya. Demasiado, Demasiado viento, arrancó. viento arrancó, pero... va a, acuerdo, va a parar? Este, ojalá que nos llueva Martín. No, no, no. Ojalá que suene en el campo. Ah, que nos lleve en el campo. <risa> que hace falta el agua, es sí, cierto. Falta el agua. Bueno, vamos, vamos, Cali. Vamos Tal. a darle con todo. Suerte. Por bueno, ahí está. Uno más que se va a prender. Eh yo quiera que toque bueno, que toque bueno, había una tormenta pero ahora se está yendo, creo que está desapareciendo como decimos la jerga de lo de la costa se la está chupando el mar, ojalá que sea así acá amigos nos vinimos para el lado del cuarto salto ahí lo tengo cerquita el cuarto salto está de aquel lado allá yo como juntamos la basura el, club, el trator que puso club cazadores para juntar la basura muy bueno muy bueno va pasando por todos los campamentos juntando la basura ahí se ve espectacular bueno les cuento que acá salió una colina de 3 kilos 340 de robert castillo la sacó hace un ratito yo llegué tarde no la pude agarrar pero sacaron otra colina más recién salió un chucho que aparentemente mucha mejor pesca Vamos a ver cómo sigue la cosa. ¿Qué va a Un cerguito. Un cerguito. Y sí, poco, poco, poco. Mucho pescado, pero no podemos salir de la piedra, pero bueno. Okay. Bueno, pero contamos un poquito porque nuestro compañero ahí de primero por va ahora primero, sí, sí, exacto, sí, sí, sí un poquito. Primer tiro, primer tiro Tira dos minutos, le pica, saca La pesamos acá tres kilos y pico Y bueno, ahora dio dos, dos 700, digo. Bueno Así que bárbaro Al toque me picó una a bien, pero me cortó Así que bueno Bueno, pero todavía Hay que seguir insistiendo eh, Y está puntero ahora está puntero, vamos a ver cómo termina, pero bueno, un, igual. un Sí, no, no, un vale. Un privilegio, un privilegio. El tema es estar, el tema es estar. Bueno, mucha gente, ¿cómo están, la están pasando? Hermoso, de 10. Se está montando un poco de gente acá y eso, pero nada, no, está bien, bien, bien. Está bueno. subiendo la marea, esperemos que empiece a picarle un pescadete como la gente. Eh, ¿qué Toda la suerte, Quintia. Igualmente, sí. igualmente, igualmente. <risa> <risa> amigos se viene está cayendo ya cayó el sol son casi las 8 8 20 horas de la tarde en el cual bueno muy poca pesca eh, muy poca pesca estuvimos con el Robert castillo que va ganando esa corvina hasta ahora de 2 kilos 700 nosotros nos movimos un poquito más para el lado del tercero acá pero bueno nos vamos a tener que ir para el lado de clarmecó para recargar baterías y, y bueno arrancar a ver si podemos filmar algo de noche porque la noche da buena eh, el viento está bueno, el mar está bueno, pero se puso muy transparente el agua muy transparente el agua y en este momento hay pesca nula, casi nula al todo da unos chaparrones a la noche bueno, vamos a ver qué hacemos de todos modos, bueno, yo me tengo que ir para el lado de Clarmacó para hacer recarga de batería de mi cámara y bueno, y no sé si podemos filmarla con esta noche o, o mañana ya vamos a ver qué pasa bueno, sé que están esperando a ver si pican los pichones allá en el caracolero, como es de noche. A las 10 y media noche va a estar la marea llena, pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, mientras tanto, allá viene un control, a ver si pasa por acá, le voy a hacer seña a ver si trae algo, pero bueno. Eh, chucho, ah, en lo que es variada mayor peso va ganando un chucho de 28 kilos, eh, sacado en el medio no blanco, amigos. Eh. 28 kilos espectacular creo que ese hombre no, no vamos a decir nada porque no lo vamos a jetar porque diríamos que ese hombre ya sería primero pero no vamos a decir nada 28 kilos hay que superar ¿eh? no, el control va por arriba ya si baja acá le voy a hacer señas bueno, vamos a ver Sí, vamos, tío, vamos a tratar, vamos a tratar. No, no, no. Un poquito, un poquito jugo, de uva, Bien ahí, bien ahí. jugo de agua. ¿Eh? Bien ahí te ve. Bueno, bien lo tuyo. Bueno, poca pesca, pero pasa nada, todavía. pesca nada. No nada. Pesca, nada. No, no, estoy haciendo de Green please. De preparación cero. Bien, José, bien, José. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo va la barra acá? No, súper bien, súper bien. Sí. Preparando, ¿no? Nos para mitad. Sí. Compañerismo full. Sí. Toma, eh. Es lo que se destaca acá esto. amigo pescador, no se vaya, lo espero dentro de un ratito nomás para seguir viviendo esta edición número 61. Bueno gente, amiga, 4 de la madrugada, estoy aquí en Romecó, vine a inflar un poco las gomas a la estación de servicio, Poca noche en la subida me encajé, me encajé un poco, un poco no, me, me separó la camioneta, tuve que desinflar bastante las gomas, pero pude salir. Bueno, acuérdense que yo tengo camioneta, no es doble tracción, es tracción simple y había mucho, este, de mucho vehículo que había pasado estaba muy movido, así que estuvo complicado ahí la parte del segundo bueno, ahora me voy a voy a arrancar la pesca de esta, voy a hacer la revancha de este domingo, 4 de en este momento, no sé si hace 25 grados una noche espectacular, cero viento muy bueno Hermosa por amigo. La verdad que sí, la primera vez. Oh, Está retragada. No importa, dale sí, tranquilo, bueno. la puedes sacar al suelo. ¿De dónde vamos. sos? De Balcarse. Ah, bien. Sí, bien. la verdad que es una emoción terrible. Déjame sacarte una foto, dejame de sacar una foto que para el control. Un poquito más arriba. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Bueno vamos, que recién me picó otra guarda que va a picar, vamos, bien, vamos, vamos, vamos, vamos con todo. Bueno, amigos, 6 de la mañana, ya está amaneciendo. Bueno, recién el vecino acá sacó una corvina, a mí se me fue otra. Me picaron las dos a la vez. Cuando está la marea baja, hacen una pasadita, las dos juntas. Bueno, a mí, mala suerte, se me desprendió ahí, faltando 10 metros, y él la pudo sacar. Pero bueno, eh, estoy acá lo que es Santa y la Virgencita, justo lo que diríamos pista de moto. Vine acá porque vi que poca gente, y bueno, estaban claros, todo durmiendo. El mar está planchado... Un amanecer hermoso, debe ser 24 grados, debe estar haciendo aquí en Claromecó. Bueno, la verdad que una noche espectacular lo que pasamos. Eh, yo tuve que ir a dormir un ratito porque estaba de la mañana trabajando a recargar las baterías de la cámara, pero mucha gente se quedó pescando de noche porque estuvo espectacular. ¿eh? Recién, tiré el segundo tiro. Gorda está esta, ¿eh? Gorda. Sí. Es buena esta, ¿eh? ¡Ey! Sí. La falsona, tomá. Vamos, vamos, vamos. vamos. Muy, muy bien, muy bien. bien. Oh, califo. ¿Qué? qué? Sí, Están no. con todo. Estamos con, con todo? todo, estamos filosos. <risa> bueno, ¿se dio el pique ahora por la madrugada? Sí, la verdad que sí. Nos ilusionamos recién porque salieron tres Corvina hermosas, la verdad, en un ratito seguidas. Pero no dio el peso. No dio el peso, pero bueno, lo importante es que sale. Sí, bueno, ¿Eh? bueno te van con una aventura. Sí, ¿qué te parece? Como siempre, gracias al repunte pesca de Millo y Saga, tremenda carnada tengo, tengo langostinos, tengo anchoa muy buena, también chipirón, bueno, este, pero no vengo con suerte, los dos piques de corvinas que tuve se me escaparon. Bueno, acá hicieron una pasadita, hace una hora picaron cuatro corvinas, en el cual los de al lado, los chicos sacaron tres, pero bueno, la más grande que sacaron un kilo 900. Y recién pasó el control y le dijo que dos kilos 100 por ahora es la más chica, ¿eh? Este, bueno, y va ganando una corvina de 6 kilos rubia. Eso nos dijo el control, pero bueno, no, no, no tengo oficialmente, no, oficialmente, perdón, este, el peso exacto. Me dijeron que va como una rubia de 6 kilos. Es un corvinón. Así que creo que esa rubia lo único que le puede ganar es una corvina negra. Bueno, la gente empezó a levantarse. Yo sigo acá cerquita. Este, empezó a levantarse, ya se está rimando mucha gente. Bueno, yo vine acá, me metí, este, donde, bueno, no había nadie hoy en la mañana, pero ahora, bueno, ya empezaron todos a levantarse, ahora voy a mostrar. Así que el lugar se está llenando de buena manera. y Cali? ¿Todo bien? Contame, ¿por dónde anduviste? Y anduvimos allá cerca del campamento y, y ahora nos vimos para acá, para el lado de la Virgen. Sí, bueno, ¿Y bueno, cómo anduvo la pesca? No, floja, ché. un chuchito, una corvinita y no, después voladora y bagre y pasto, mucho pasto ahí. Mucho pasto. Bueno acá tomando unos mates, ¡Qué grande, el repunte pesca es eh. buena carnada el repunte pesca. De 10, la verdad, muy buena. Bueno, se si viene la tormenta aquí. Sí. Bueno, amigo, otra vez otra vez se viene la tormenta. Lado este allá, del lado de, de Montehermoso, más o menos. Estaba anunciado, tormenta para lo que va a ser la una de la tarde. Voy a dar vuelta para que la vean. Ahí está, terrible. Truena y unos rayos. Tremendo, que da un poco de miedo agarrar la caña. Bueno, acá todos la dejan en el Aragán y tiene un poco de miedo. 9 de la mañana, esta tormenta estaba para la una de la tarde. Me parece, que, me parece que el agua no va a agarrar, eh. Me parece que no va a agarrar el agua. Bueno, vamos a ver qué pasa. Acá está haciendo el aguante, recién tuvo un pique también, pero no lo agarró, se desprendió. Control número 5 de las 24 horas. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Califa? ¿Todo bien? bien. Buen día. Bueno, contamos un poquito cómo va la cosa, cómo estuvieron la noche, cómo trabajaron. La verdad que ha sido un concurso muy bueno, che. Muy lindo el clima. Ha estado muy bien, el mar ha estado bien, salvo algún ratito que por ahí se levantó un poco más de viento, pero... Y la pesca mmm, fluctuante, de, de a rato se dio en, en, en ratitos así, viste, que levantamos unas cuantas piezas, eh, en determinados momentos puntuales, y... pero bien, bien, hay una buena cantidad de, de corvinas, ya está el peso mínimo para entrar en clasificación en 2,6 kilos, así que eso da la pauta que, que entraron unas cuantas corvinas. 2.600 el mínimo, bueno, ¿eh? Sí, sí, Sí, sí, sí, ya estamos... Estamos en ese mínimo, hay mucha, entró, entró mucha corvina linda y, y, bueno, pieza mayor peso también, el mínimo creo que están 6 kilos y pico. Bueno, tremendo pieza, 27 kilos, 28. Sí, la verdad que sí, creo que es récord en, en el concurso, tengo idea de 22, 23 kilos, algo así, lo, lo más grande que, hemos, que ha entrado clasificando como primero. ¿no? Bueno, eh, zafamos una tormenta anoche, quedó una noche espectacular, ahora pareciera que se viene otra, pero capaz que la llevo al mar. Ojalá, ojalá termine bien, por la gente que está en la playa, ¿viste? La, la, la vuelta, el, el cierre del concurso, todo, que, se, que se dé todo con normalidad. El clima sí, como te digo, ha sido muy bueno, la gente pescó mucho, se vio mucha gente pescando a la noche, incluso a la madrugada. Creo que la han pasado bien, que es lo, que me parece que es lo más importante. ¿no? ¿Satisfecho Club Cazadores con las 4.500 cañas casi? Más que satisfecho, muy satisfecho, recontra agradecido a, a los pescadores que nos acompañan todos los años. Eh, a pesar de las circunstancias, sabemos que no está, no, no, no está fácil para nadie. Está igual. Este, y así todo, ¿viste? la gente eh, apuesta por, el, por, por venir, por, por, por tener la oportunidad de ganarse un buen premio, porque la verdad es que este año hubo un tremendo la, la, los premios, así que agradecido como siempre a los pescadores que son los que hacen mi concurso. Yo te agradezco a vos por la nota, Valerio. Eh. Sigan trabajando, eh. que, que termine todo bien y que sea una fiesta. Eh. Ojalá, Califa. Gracias. Suerte, nos vemos. Bueno, se puso el viento oeste fuerte, ahora rotó al suroeste, está como queriendo volver al oeste, que la tormenta no sabe qué va a hacer. Allá se ve el faro, a lo lejos se ve el faro, bueno, mucha gente ya, rayos por todos lados. Pero bueno, ojalá que zafemos una vez más como zafamos ayer a la noche este, y esta tormenta, como decimos siempre, la chupa el mar. Bueno, se está volando todo acá, por ahora es viento fuerte del oeste, vuela arena, ustedes no saben, no saben la arena que vuela. mira dónde viene a pasar la lancha esta que está acá, claro. Ahí se las voy a filmar miren dónde pasa la lancha esta, claro, viene viento en contra. arena que vuela gente, la arena que vuela miren lo que es se, se levantó un temporal, un temporal la gente sale para arriba, no sabe dónde ir algunos todavía están con la caña en la mano es cosa loco ojalá que dure que dure poco, pero bueno mucha gente se fue para arriba están teniendo las carpas como pueden Está re complicado el tema, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? Acá yo puse la camioneta para hacerle reparito a esta gente que está acá. Que se ponga porque están acá en la intemperie. Muchísimo viento al oeste. ¿Vio la lancha que pasó recién? A Milton le cortó. Le llevó todo el multi y le cortó todo. Pasó acá a 40 metros de la costa. Y le llevó y le cortó todo. Bueno. No sé qué hora es Bueno 9 9 y 7 minutos Temporal, temporal Ahí están avisando que en Francanillo También se está volando todo Para el lado del caracolero Acá le estamos haciendo el aguante Pero no creo eh, no creo que se acomode esto eh, No creo que se acomode Temporal tremendo Es viento del oeste Fuertísimo, lluvia de un poco Bueno, gente amiga, se vuela todo. Eso que iba ahí es un colchón. No saben el viento que hay en este momento, no saben el viento que hay. Viento del oeste, pero debe ser como 100 kilómetros por hora. Infernal, mire cómo vuela arena. La gente ya junta todo, está juntando todo. Increíblemente, acá hay un muchacho que sigue pescando. Bueno, ahora es temporal de viento y lluvia y rayo, de todo un poco. No ha quedado nadie en la playa, por lo menos en este sector, acá cerca del faro, no ha quedado nadie. Ya se están yendo todo. ahora llueve, a mares, a mares llueve ahora. Alguna gente va para atrás, no sé a qué va. En la costanera no quedó nadie, está todo desolado. Mire cómo llueve. en casa, no saben lo que llueve, llueve fuertísimo, ojalá que pare para que se pueda hacer la entrega de premio a las 4 de la tarde, ¿Qué manera de llover. pasó media hora y se calmó todo pasó la lluvia pasó el temporal creo que en tu ratito vamos a tener sol 10 de la mañana en este momento la gente está volviendo a la playa para hacer un tiro más yo también lo hice me vine para acá bueno vamos a ver todavía quedan 5 horas todavía ¿eh? para mí no porque tengo que ir al podio allá por las 2 de la tarde pero la gente está volviendo miren como está llegando ¿eh? por todos lados está llegando Ojalá que, que tengamos un pique. amigos, una y media de la tarde del domingo, después de la lluvia no salió un pescado, no salió una corvina más. Se ve que la lluvia los los espantó para adentro, se fueron, bajó la presión atmosférica. Bueno, no picó un pescado más, por lo menos aquí en esta zona donde estoy, donde estamos, pero bueno, vino gente de todos lados y nos decía lo mismo. Bueno, se termina el concurso para mí, una y media tarde, me tengo que ir a cambiar, voy a tener que ir para el podio, para agarrar lugar, porque, bueno, ya saben cómo es, Mucha, mucho periodismo, que no se quieren perder el buen lugar, así que tengo que este, cargar baterías también. Así que, bueno, ha sido un concurso tranquilo, de muy poca pesca, Corvina que va ganando 3 200 kilos 200, no es un peso para, para ganar unas 24 horas, siempre se ha ganado con más peso, pero bueno, las cosas suceden así. Hasta ahora no salió ninguna corvina negra. Todavía quedó una hora y media, pero nada que ver con el año pasado, por lo menos de la buena pesca que hubo. Bueno, vamos para mi casa para bajar las cosas este, y nos vamos para el pollo. Pausa, amigo pescador. No se vaya. Lo espero dentro de un ratito, nomás, para seguir viviendo esta edición número 61. Hola, Eduardo Milero. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Califa? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Satisfecho, por lo menos en cuanto a lo que es hasta ahora el clima salvo, el, el, el, el lapsus que tuvimos ahí en una tormentita en horas de la mañana que pasó y que amenazaba hasta ahora, pero creo que, que ya, ya pasó. Parece que vamos a poder hacer el cierre de forma normal. Además, el día de ayer, sábado, fue con un clima espectacular. En el día, en la noche y con muy buena pesca. Muy buena participación de, de, de pescadores, de gente que se anotó. Ya se vio esto reflejado el día viernes, el día viernes 3, en con 3.901 participantes y cerrando con una cifra final de 4.584 inscriptos, ¿no? realmente un éxito en cuanto a participación de la gente y esperemos que sea un éxito y que termine todo bien en la parte organizativa y que la gente lo pase. ...de la mejor manera que se te vaya satisfecha de haber sido parte de, de la 61 edición. Seguro, seguro. Nos queda un minutito y ya, ya cierra eh, a la espera de los últimos controles. Eh, ya estamos eh, sobre el cierre. Falta un minutito. Y eh, bueno, eh, luego el, tendremos que esperar los controles que vengan eh, trayendo piezas. Muy probable que alguno traiga una pieza, pero no más allá de las 16 horas tendremos el, el resultado final de todas las grillas eh, de lo que ha sido la pesca en esta edición, ¿no? Va a ser una, una edición recordada, digo, por el clima, tuvimos un chaparrón en la mañana, pero, pero eso fue lo que pasó, pero la noche fue espectacular, la tarde de ayer, y bueno, ¿y cómo terminamos ahora a pleno sol y con mucho calor? sí no, eh, a, a... Además, vos lo abriste en, en la playa, el movimiento, la gran cantidad de gente que hay, porque tenemos que pensar que 4.584 participantes, le sumás los familiares, los amigos, y además el turismo que está por, estas, eh, por estos días eh, muy importante, que estamos en una muy buena temporada. Eh, tenés que hablar de 30, 40 mil personas. ¿no? Gracias, Eduardo, por la nota. Te dejo que tenés que ir a trabajar. Gracias a vos, Califa. Hola Juan Pinceli, ¿cómo te va? Buenas tardes, todo muy bien, acá acaba de terminar la edición número 61, muy contento. La verdad que se realizó sin, sin ningún inconveniente, buena pesca hasta el temporal y después repuntó, así que... Espectacular. Bueno, vos estuviste a cargo de, de, de verificar que todas las piezas lleguen en correcto estado. Sí, así es. Eh, junto con los controles de playa, mi labor acá en el club era verificar pieza por pieza que entraba en clasificación, que haya salido en horario de concurso y en zona de concurso. Tal cual, tal cual. Si me dan un resumen nomás cortito, ¿cómo se hace cuando llega una pieza? Porque muchos dicen, ¿qué hacen con mi corvina? ¿Cómo la pesan? ¿Eh? ¿Se pesa bien? Bien, eh, una vez que el control levanta la pieza en la playa, llega acá, se constata eh, que esté la documentación pertinente, se lava la pieza con agua y cepillo para retirar todo el resto de excedente de arena y demás eh, impurezas que pueda tener. Luego se da el pesaje oficial, se pesa. Si entra en clasificación, ahí pasa a revisación. Se revisa todas las características externas del pez y las características internas. Habiendo pasado esas dos etapas de evaluación, se da por válida la pieza. Mi pregunta es, mi pregunta es, y yo lo he visto y sé que es transparentemente total esto. mucho pesa con su balancita, que esas balancitas son compradas. Y, so, y el peso que vale es acá, digo, no hay error acá en la balanza porque hay muchos testigos mirando. Acá se usan balanzas de precisión que están calibradas y viene gente a calibrar con las pesas oficiales por el sistema métrico argentino. Entonces el, el pesaje por algo es acá oficial. En la playa hay viento, las balanzas oscilan, no son de precisión, entonces por eso el pesaje oficial es aquí. Juan, queda uno los últimos controles? ¿Esperan llegar alguna pieza o no? Eh, sinceramente no hablé con el equipo de radio, pero siempre alguna, alguna cae y sobre todo de la zona más externa de la cancha de pesca, de la, tanto de Reta como de, de Orense. Gracias, Juan, por la nota y gracias por tu trabajo, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que todos los que estén acá presentes la hayan pasado muy bien estas 24 horas. Eh, queremos hacer un agradecimiento al Intendente Carlos Sánchez que está con nosotros y al Director de Turismo Alejandro Trivoych. Y la verdad, quiero felicitar a, todo, a todos los pescadores primeramente y en especial a los ganadores, que calculo que deben andar por ahí, entre los que se han llevado algún premio y sobre todo a los del podio. Eh, bueno, espero que, que el concurso haya salido bien este, y si tienen alguna queja pueden pasar por Secretaría a decirla. Así que bueno, eh, los esperamos el año que viene. Este, a todos ustedes y si este, bueno, esto, esto no es lo mío hablar si se dio cuenta, pero bueno este, así que bueno, muchísimas gracias a todos y ahora les dejo con unas palabras del Intendente Sánchez que va a hablar bueno, muchas tardes este, muy buenas tardes, muchas gracias por, por invitarme realmente es un honor y un orgullo poder estar una vez más aquí en este gran concurso que arma este grupo de gente espectacular como es el Club de Cazadores de Tres Arroyos. Un esfuerzo de tantos años y un esfuerzo este último año que han hecho de hace muchos meses que vienen trabajando para organizar esto, como la única forma de hacerlo es así. Quiero felicitarlos y agradecerles como Intendente a que puedan seguir haciendo este concurso donde tanta gente, tantos pescadores, tienen la ilusión de poder sacar un buen premio y nada más y nada menos que estos premios, que creo que deben ser únicos en el país que eh, ofrece el Club Casaberes Pesadores. La Corvina Negra, el concurso de la Corvina Negra es uno de los eventos más importantes, por no decir el más importante, de la costa atlántica. Y por supuesto lo tenemos aquí, en Claromecó, en nuestro distrito de Tres Arroyos. Eso nos llena de orgullo, nos llena de responsabilidad para que cada vez salga mejor. Lo único que no podemos manejar esos chaparrones y esas, esas tormentitas de viento que suelen venir, pero forman parte y es la característica de aquí, de esta zona. Así que, felicitaciones a todos los pescadores que vinieron, a los que pescaron y a los que no pescaron. A todos gracias por participar, es muy importante eso, de participar, de tener esa adrenalina que nos da la caña, la orilla del mar y los peces que tienen toda nuestra costa marina. Gracias a todos los que vinieron, los que son de aquí, de nuestro distrito, pero también un agradecimiento muy muy grande a todos los que vinieron de tan lejos, de tantos kilómetros que vienen aquí a festejar este, este concurso y a concursar por estos importantísimos premios. Gracias a todos, gracias por estar en Tres Arroyos y la mejor lo, el mejor de los regresos para todos, y por favor, con mucho cuidado. Bueno, y estamos con el ganador de lo que fue el concurso paralelo con un tremendo chucho, les de Tandil, Alejandro Romay. Felicitaciones, Alejandro. ¿eh? Muchísimas gracias, muchas gracias. Muy contento. Eh, el segundo concurso que vengo, el primero fue el año pasado, eh, que pasado, no, que no tuve la suerte de sacar nada eh, y esto fue algo de pura suerte porque me gané la entrada, no tenía pensado venir por problemas económicos, eh, me, me gané la entrada en un, en un sorteo que organizó Alejo Pesca, que le mando un beso y un, un abrazo enorme, eh, Justo el día de mi cumpleaños, con el número de, de mi año de nacimiento. No, estaban alineados los planetas. Se habían alineado todos los planetas, se me habían alineado todos los chakras, de que algo, algo iba a sacar. Nunca me imaginé que iba a ser algo tan grande, pero bueno. Eh, vine con toda la, la ilusión y con toda la, la fe. Qué bueno, qué bueno, qué buena, qué buena historia tener. Porque de esto queda, bueno, te llevas el premio todo, pero... Queda la anécdota, la aventura, ¿no? Sí, sí, sí. aparte justo se dieron toda, todas esas cosas que, que uno dice, bueno, por algo pasa. Al eh, y bueno, tuve la posibilidad de venir eh, con mi señora y mi hija, que siempre me acompañan para, para todos lados, para toda mi locura. Eh, y nada, contento, muy contento. E igual, yo también estaba anotado y cuando nos llegó la información de que iba un chucho de 28 kilos, todos dijimos, ya ganó, ganó el auto. Que vos, bueno, tuviste que esperar, pero... ¿Cómo, ¿Cómo superabas ese peso? Creo que era imposible. Sí, era, no, no es imposible, es difícil. Es difícil, pero bueno, eh, las posibilidades siempre están. Eh, y mucha incertidumbre, muchos nervios, el corazón en la boca, mirando el celular a cada rato, actualizando la página... Eh, muy nervioso, y mi señora y mi hija también, igual. Y contame un poquito cómo fue sacar el tremendo chucho, porque supongo que ha peleado, bichero, no sé, contame. No, la verdad que me sorprendió porque fueron 15 o 20 minutos, nada más. Eh, tiré la caña 3 y 1 minuto, y 6 y 7 picó, eh, y 25 ya lo tenía fuera. Eh, fue algo, algo increíble, la verdad, algo increíble. Eh... ¿Cómo se hace para sacarlo fuera con los nylon? Porque estaría al lado del mediano blanco, complicado. Eh, no, no, por suerte tenía una buena distancia entre, entre ah, los vecinos y, y yo. Eh, y nada, eh, hace varios años que, que vengo pescando con multi. Eh, y eso ayuda mucho. La verdad que, que ayuda. Eh, uso multi de, de 22, así que se la aguanta bastante. Y nada, donde vi que salió del agua... Me le tiré encima, lo agarré, lo saqué a los tirones, me llevaba a caña, me llevaba a todo, justo un muchacho me agarró a la caña porque la estaba torciendo todo. ¿no? Eh... Tremendo, tremendo. Nada. Bueno, y ahora más supongo que cambiará un poco la, la manera de pensar con el respeto a los concursos, ¿vamos todos o no? Eh, yo te digo la verdad, antes no era, no era de ir a los concursos, eh, más que nada porque siempre vi que era eh, mucho juntadero, gente, eh, pero no, no están así. No están así, la verdad que. Eh, me deja sorprendido porque es un ambiente eh, muy agradable. Eh, la verdad que me, me dejaron sorprendido. Dedicatoria Alejandro para este primer podio de tu vida, su, supongo. Sí, la verdad que sí. El primer premio tan grande que me ganó. El segundo en realidad porque el primero fue mi hija. Claro, tal cual, tal cual. ¿A quién te lo dedicamos? A mi hija, a mi señora, eh, a toda mi familia. Familia, amigos. Y a Alejo Pesca que.. <risa> este te lo quedás, lo vendés. Eh, no, seguramente lo voy a vender. Bien. Lo voy a vender porque eh, nos hace falta la... verdad. La... Otras cosas, claro. Eh, tenemos otras cosas de mente, así que eh, vamos a aprovechar. Bueno, foto con el auto, a disfrutarlo y, y te veo en la próxima. Ojalá que con más suerte también, ¿eh? Sí, sí, sí. Para la próxima voy a estar acá. Firme. Bueno, estamos con el tercer puesto, en lo que fue en Corvina, de Tres Arroyos, Kevin Urbistondo. Felicitaciones, Kevin. Bueno, muchas gracias. Bueno, me imagino, contento, emocionado. Sí, sí, la verdad que contento, todavía no lo puedo creer, así que bueno, vamos cayendo de a poco. Vos cumpliste el sueño de mucho que queremos que es subir al podio de las 24 horas. Sí, la verdad que sí, también era un sueño mío y se me pudo dar, así que bueno, muy contento por eso. Bueno, contamos un poquito, sos pescador, sos concursero. Sí, sí, muy concursero no, vamos a las 24 y algún otro de vez en cuando. Y bueno, el pescador siempre que podemos vamos. Así que, bueno, aprovechamos. ¿Cómo fue tu día de pesca? ¿Cómo fue esta 24 horas? ¿Dónde estaban? estábamos pasando el 3 y medio un poquito más adelante y no lindo estaba mucho descarne, no había no no había pique para nada y fue el único pique de pescado que tuvimos y salió la corvina corvina premio? Sí, sí. de premio por suerte fue de premio así que muy contento el sorteo mucha gente estaba con vos muchos amigos del concurso del ¿Cómo? recreativo chicos muchos amigos había mucha gente sí, sí sí mucha gente Aquí había la verdad que estaba lleno en ese lugar ganó Luciano nosotros Lusiano unos cuantos de otros, así que bien Luciano. Dedicatoria para este tercer puesto, Kevin. Ganador. Lo a toda mi familia, a mis amigos, que, que siempre están conmigo y me apoyan en todo, para... así que un abrazo grande para ellos. Bueno, eh, a disfrutarlo el... viene bien el auto. Concurso del recreativo ¿Oh? chicos. Viene bien el premio. Sí, la verdad que viene muy bien, así que lo vamos, lo vamos a tener un, un tiempito. <risa> Ojalá y a disfrutarlo, Kevin. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vamos con el segundo puesto que es de Carué. Marco García, felicitaciones, Marco B. ¿eh? Gracias, Cali, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Segundo puesto que fuiste primero en mucho tiempo. Fue de... todo, ¿eh? vos sabés lo que fue, eh, muchas horas primero y encima cuando recién arranca el concurso. Eh, igualmente yo pensé que no iba a llegar... Eh, Calculaba que iba a quedar dentro de las primeras 10. Soy claro. sincero, pero que no íbamos a llegar. E Incluso al paisa le dije: Vamos a andar arriba, pero no vamos a llegar a paisa. Y bueno, se nos dio. Y... No era peso de, de, de esto de 3 kilos y pico para ganar. Vos sos pescador y vos también lo sabés. A eso eh, yo calculaba 3,700, 3,800 que íbamos a necesitar. Pero bueno, con el que te hablaba, eh, que nos conocemos todos, me decía: No hay pescado, Marco, no hay pescado, mirá que van a quedar. Y bueno, quedamos, quedamos. Gustaba también el ahí tema de, de las corvinas negras. Gustavo el país. No no, le fuimos, eh. hicimos las tres mareas ya en el caracolero. Eh. Con la televisión Se... desarrollense Salió una, ¿sabías no, vos? Sí. De hacer el sorteo, ¿Ah, sí? Pago sí, sí. Anticipado. Salió una de 800 y pico. Gramos. Ahí está. Estuvo ahí. Las 850 gramos, Sabores no, no llegó a 900 gramos. A Pero yo, la yo hice blanco. las tres altas, las tiré en el caracolero Ay, y don don después sea, bajaba ahí. a franganillo y le tiraba sin agua, le tiraba en franganillo. Marco, contale a la gente, ¿sos pescador? ¿Sos concursero? Se llama. Sí, sí, sí, sí, sí enfermito. Facundo Cortese. Me, me considero el enfermito. Cortese Arrellos. Facundo Cortese. Esto es un premio merecido, Cortese. ¿eh? Cortese. Un premio a, la, premio a la perseverancia. Anticipado de la sexta crisis de tenemos. primera edición. A Pablito lo vamos a hablar vivo. 24 horas de la Corvina negra. Llegamos, llegamos. Facundo. Cortese. Bueno, lo ven a felicitar a Marco García. Impresionante. Juan Piperalta también, otro de podio de, de, de, de, de 24. Otro podio de. 25. ¿Está Facundo por allí? Eh, sí, sí, sí. Marco, te dejo que vayas a festejar con dedicatoria para este segundo puesto. No es estar, eh, se la dedico a toda mi familia. Pero si está mucho mejor. A todos mis amigos de de novia, y a todos los pescadores. Y a las mujeres de los pescadores, a todas las mujeres. Que vienen a apoyar. Se ha ¿Eh? que Vienen a apoyar a los Vienen a apoyarlas. Si no tenés el apoyo de, de tu familia, El pescador le falta algo. Le falta algo. Así que, del todo hecho. Números. Bueno, estamos con el absoluto ganador de lo que fue esta edición número 61 de la 24 de la Corvina Negra, Gustavo Barrenuevo Cacallar. Felicitaciones, paisa. Bueno, muchas gracias, Califa. Se me dio. ganando el concurso que todos queremos ganar. El más importante, el más importante del mundial, el que, el que te condiciona de venir a probar en la semana. Bueno, vos viste en la semana, nos vimos creo dos o tres veces. Así que, bueno, imagínate la alegría que, tiene, que tengo de coronarme como campeón de, de, de este torneo. Ya habías pegado en el palo la otra vuelta. Había pegado en el palo, pero bueno, no era que tenía que ser para mí. Y bueno, hoy se me dio y, y todavía me duplicó el premio. Sí, tal cual, tal cual. ¿Qué concurso ganaste en un concurso que estaba ahí... Repeleado con los pesos? Re peleado. y es más, yo cuando la saqué no pensé que iba a ganar, porque la corvina era, era grande, pero era flaca, sí. y todavía le, le, le pedía encarecidamente al control que no, no me la golpeara cuando se hubieran pescado, porque se, se me iba a perder gramo y yo sabía que iba a estar peleada con la de Marco. Bueno, gracias a Dios no perdió casi nada, pesó casi lo mismo que pesó la balanza nuestra. Y después estaban las corvinitas negras, que todavía faltaban muchas horas, que podían salir... Sí, bueno, ya nosotros sabemos viste Cuando, eh, que esa pesca hay mucha gente que le va a tirar y también es válido si la sacan. Eh, yo no hago esa pesca porque no, no me gusta, pero bueno, hay gente que, que la hace y le gusta y, y le pone mucha mucho tiempo y mucha paciencia, precisamente. Paísa, bueno, contame un poquito, hacemos un resumen, ¿dónde estabas? ¿A qué hora te picó? Eh, estaba pasando el quinto, casi el, llegando al sexto y me picó a las 2 de la mañana, primero me picó una y la, la traje un cachito y se me desprendió y después volví a tirar y me volví a picar enseguida y ya ahí le estaba, a todos los que estaban ahí le estaba picando, hicieron una pasadita más o menos de 25 minutos salieron más o menos 12, 13 corvinas y bueno, justo a mí me picó la más grande Buenísimo, después me imagino, sufriste todo el día, te estaba escuchando las notas de los colegas, hasta te fuiste a tomar helado Sí, y sí, porque eh, los ojos ven lo que, lo que no estás viendo eh, ...yo veía que la gente sacaba o que estaba enganchado ...y yo le digo, uy, se viene con pescado... ...y, y... entonces le digo, era, en, en algún momento agarré y me levanté todo... ...y me fui y me senté en un banco, tomé un helado, tranquilo... ...me parece muy bueno... ...bueno, a los cuatro mil y pico que restantes restante que no sacaron premio... ...¿qué le decís? ...que no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, Califa... ...si bien hay que esmerarse eh, en esto, para ganarlo tenés que tener mucha suerte... ...hoy tuve esa suerte... Eh, hace 15 días también tuve esa suerte, más allá de que le pongo muchísimo tiempo, muchísima dedicación, también en esto te tiene que acompañar la suerte que, te, que estés en el lugar y que justo te pique el más grande. Está igual, está igual. Entraste en la historia de la 24 horas, edición 61, están muchos pescadores grandes. Este, se, eso me parece que tiene un valor, pero único, ¿no? Único, único porque uno lo ve, lo ve desde abajo cuando entregan los premios y lo ves lejos, sí. cuando vas por la, por la playa, ves tantos pescadores y todos estamos atrás de lo mismo. Sí, Así sí. que el día que te toque, imagínate si no va a entrar en la historia. Bueno, y como regalito viene esto. Y como regalito viene una Toyota que ya me tocó cuando gané el auto sentir el olor a nuevo. Ahora me va a tocar sentirlo de una camioneta, más allá de que no me la quede. Pero bueno, sé que es mía. ¿Dedicatoria, Paisa, para este podio, para este primer puesto? Siempre para mi familia que está acá. Eh, eh, mi polaco que siempre andamos pescando juntos, que tenemos casi un pensamiento de, de hermano eh, para mi hermano en sí, mi vieja está acá, mis hijos están acá, así que el agradecimiento para ellos que siempre aguantan los trapos. Acá a disfrutar, tenés un montón de cosas por hacer, ahora tenés que ir a firmar ahí por, por esta espectacular y para que quede grabado tu nombre. Felicitaciones, País, disfrute. Gracias, Califa, gracias. Bueno amigos, llegamos al final de lo que fue esta fiesta. Espero que usted la haya pasado lindo, que la haya podido disfrutar y nosotros espero que hayamos sido lo más completo posible. Le doy gracias a todos los que, se, que colaboraron con nosotros, que se brindaron nuestra cámara, que fueron tan amables y, este, y, y fueron partícipes de este programa de alguna u otra manera. Felicito una vez más al Club Cazadores por lo bien que salió esta edición 61. Esto tiene que continuar por muchísimos años más, creo que nuestros hijos, nuestros nietos, tienen que tener la posibilidad de vivir esto, que ya lleva más de 63 años, este, disputándose esta. Edición 61, pero claro, tenemos dos suspensiones. Así que bueno, muchísimos años, y esto es un patrimonio, creo, de lo que es este, la de desarrollo de Claromecó, de Reta, de Orense, y de toda la provincia. Es la fiesta del pescado deportivo, y es el concurso, más grande de aguas abiertas. Lo tenemos que cuidar y lo felicito una vez más a Club Cazadores que lo siga haciendo. Y cada día esto es mayor. Felicitaciones a los ganadores de los premios, de los 50 premios más que tuvo esta edición. Los felicito de corazón. Bueno, y, y gracias por que salga por haber salido todo bien, en el cual que haya existido el compañerismo, este, la amistad, y la pesca, bueno, que haya quedado ahí en un segundo plano, que esto se siga viviendo de esta manera. Nosotros cansados, nos estamos despidiendo, y como siempre, eh, nos encontramos de, dentro de una semana. Le mando un gran abrazo y mucha pesca.